Tercer tiempo, con los paches bien arriba. Hola, hola, futboleros. Hoy vamos a hablar, eh, ¿qué vamos a hablar hoy? Los peores... Cinco, un top cinco. Top 5, los peores, peores del comentaristas del fútbol profesional colombiano. Vamos a excluir a los exfutbolistas, ¿no? Sí, los exfutbolistas no se dieron para eso, están atentando sus libros finitos, les y que no hablen mucho... Pero aquí vamos a hablar de los que estudiaron y de los que se creen que estudiaron, pero nunca terminaron las carreras para ser periodistas deportivos. Pero Lo que claro. aún se la creen que se la saben. Valenciano Todas bien. Valenciano, Valenciano bien. me queda bien, Córdoba me queda bien y Farid, entonces pues está fuera de confort. Farid, creo que nos rompe límite. ¿no? Top 5, top 5, número 5. No, número 5. Pues, este pobre hombre, hermano. Donde llega la caga. Lo que dice la caga. Con ustedes, Javier Hernández, Refisal Bonet, Refisal Bonet. Nada que hacer. No, es que, no, es que. ¿Qué un partido ganable es este. Hay que sacar a Cardona. Gol de Cardona. Hay que ganar por lo menos medio cero. Para hacer épicas, ¿Qué opina, profe Faro? ¿Qué dicen los periódicos en este momento? Marica, ¿qué van a decir los periódicos en este momento de un partido? Usted cree que. No, no jodas, discutan ¿Qué está diciendo es el periódico en este momento? Y la pobre Marina corriendo buscando qué dicen los medios. Pues marica, Marina está pensando qué va a decir el técnico o qué indicaciones le da a los jugadores, no qué, dicen los, no qué dicen los periódicos en este momento. Aparte, periódicos de afuera no. Pregunta, ¿qué dicen los periódicos de Estados Unidos jugando jugándose Colombia-Venezuela? Pues, qué va a decir, ni mierda, Javier, ni mierda, ni mierda. Listo, listo, vamos al número 4. número 4. Un periodista veterano que se pinta las canas de color negro azabache, que se cree medio juvenil porque anda con otro juvenil y que llegó a reemplazar a un grande de, de, de, en Caracol, como en el punto del fútbol, como fue Iván Mejía. Y él se cree Iván Mejía. Caleño él. Caleño. Señor Oscar Doide. A tipo complicado, a tipo mala leche. Grosero, patán, atravesado. Oh, pero fíjense que Rentería tiene algo. Representa lo que es el típico colombiano. Eso representa Rentería. Me la sé todas. Soy, soy patán, soy atravesado. Nadie me, pide, me puede controvertir. Eso es el señor Rentería. Hay que ser muy patán para criticar a Nairo ¿Cómo va a meter con Nairo Vamos con el número 3. Con... Top, número 3. Con muchos méritos, un gran tipo, juvenil, es el joven viejo. Se peina para adelante, usa manillas, usa, usa... baila laser baila, blazer, hombres, baila reggaetón, se mete con modelos porno. Ah, pero come, hermano, come la cagata. Si es así con. la ¿Para qué vale? Tenemos envidia. Sí, en eso Sí, ten, tenemos envidia en eso, joven viejo. Tiene un problema, el canal Premium le jugó una mala pasada, porque pues en 4K te hace ver algunos defecticos, joven viejo. Y el joven viejo es... Él es el Marty McFly del periodismo colombiano, Él tiene como 65 años, se llama César Augusto Londoño. El juvenil Londoño, el juvenil César Augusto. Muy bien. Acomodado, Sin malos, con malos datos, se cree la vaca que más caga se cree, tiene más puestos que un bus, no le deja espacio de trabajar a los jóvenes. Sí, César Augusto Londoña. Ustedes han visto el programa que tiene que se llama, ¿Abseso ¿Absceso se llama? Absceso, acceso. Ah, acceso, abceso. parece un absceso de lo incómodo que es, porque a los invitados los someten a tal presión, les ponen una canción y les ponen un primer plano para ver qué cara hace. Ponen una cuertita canción que ellos en su vida habrán escuchado una vez y lo enfocan. ¿Qué piensas de esa canción? Ay, caro, no, no, no, lo no, más no. patético. El man seguramente se acaba de despedir de su mujer en su casa, pues normal. Te tenemos una sorpresa maravillosa. Te va a mover las fibras. Tu esposa. ¡Dale que el man se acabó de Que él te, te, te la esposa. De la esposa diciendo que no hubiera sido orgullosa de ti. Ha roto todos los récords. No, no sé. No, no. Mientras el juvenil César Augusto está haciendo ecos de su juvenil. Bueno, joven. pasamos eres, al man? número. Dos. Top. Número 2 Dios entre los dioses Traído desde el Olimpo Nacido en manizales de calles empinadas Abogado a medias, periodista ratos Habla de fútbol como de política El gran Dios Antonio, Antonio Pérez. Pérez. Dios Antonio, me obsesioné con Peckerman, Vélez. ¿Qué putas te hizo peckerman dios antonio ok no, supéralo e ese man parece esa sex que hijo de puta lo, lo odia a uno y, y sí. lo quiere ver a uno arrastrado que no lo contra el de ya, y lado, y ya, eso, ya llama a, ya llama a los jefes de uno y ese man es un hijo de puta es que lo odio lo ve saliéndose con otra vieja y llama y, y, y, ex, le llama y a la ese llamará? es un hijo de puta no, no, y ese man es marica y lo tiene chiquito e ese es carlos antonio vélez es con peckerman Uy, no, es una obsesión de... personal es una vaina incómoda Dios Antonio se debe levantar a la mitad de la noche sudando y soñando con Peckerman. Se debe levantar y debe tener en su estudio fotos de Peckerman por todo lado. Eso sin saber, pues obviamente, cuántos equipos habrá dirigido Carlos Antonio Vélez como, como para tener el criterio de hablar de táctica. No, marica, lo peor de todo no es solamente con Peckerman. Dios Antonio le dice a Joseph Guardiola, el mejor técnico del mundo, que es una blanca reta a guardiola dios antonio le dice a guardiola que no sabe de fútbol no, que es un puente. eso no lo sabía es terrible si hubiera sabido eso cambiábamos el top pero bueno ya el top ya está hecho vamos con el número uno top. número uno llegamos al primer lugar al esperado primer lugar sin discusiones por encima de absolutamente todo directamente desde bucaramanga Andrés, Mosco en Leche o Botija, Marco, Marco. ¿Cómo llegó ahí? No sabemos cómo llegó ahí Hay que tener mucha suerte en la vida, de verdad es igual, La suerte que tiene es igual a lo malo que es Dice pendejasca el tiempo Una vez le dieron la oportunidad de ser director de un programa Y en plena transmisión, sin fijarse quién le hablaba Dijo que lo, le hablaba Diego Norrea Hasta sus propios compañeros se burlaron de él yo creo que él es la motivación de muchos jóvenes colombianos que se decidieron por el periodismo deportivo. ¿Se te de, ¿De alguna vez yo yo, yo yo dije, si ese mal está allá, las huevas. Yo puedo. Sí, Uf, cualquiera yo puede. Puedo, yo puedo. Él representa todo lo que está mal. Gracias, Maroco, por todos los comunicadores sociales que hoy en día se van a graduar porque llevan años viéndote triunfar sin talento. Maroco nunca mejorará. Tercer tiempo, con los paches bien arriba. Y eh, haremos una mención especial. Honorífica. Lo sacamos del top 5, eh. básicamente porque ni siquiera lo consideramos un comentarista deportivo. El creador de El Nacional le va a ganar la final al Real Madrid. Y Guardiola y Klopp Nacional llega el patroncito Bermúdez. Alias Grilling. Patrón, nada más que decir, sigue en lo tuyo. Ese, ese, ese muchacho aguanta como pa.. Si él no hubiese llegado allá, ¿qué hubiese sido? Yo lo veo en un restaurante así vestido de payaso. Sí, sí, sí, sí, sí. Diciendo sí, almuerzo papá. barato, barato. No, pero bueno, le dieron una paloma y, y ha sabido aprovechar diciendo burradas. Bueno, ahí está lo tuyo, patrón. Muchachos, compártanos su top 5, díganos si están de acuerdo en redes sociales. Recuerden que este es el tercer. Tiempo. Tercer tiempo, con los paches bien arriba.